residentes en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron el mal estado en que se encuentran sus calles ante la mirada indiferente de las autoridades locales. No, hermano, ¿cómo te voy a decir? Para sembrar víveres, ¿eh? para sembrar víveres y las autoridades se hacen ciego a lo que está pasando. La Junta de Vecinos del sector Villaverde y el Bloque de Juntas de Vecinos Unidos por una Sociedad Mejor tiene un paro martes y miércoles. Hay movilizaciones para esta zona, la zona norte, en reclamación del sistema cloacal y de, las, de los arreglos de la calle. Lamentablemente es la única salida que las autoridades no han dejado y hay que hacerla porque, como ustedes podrán ver, no hay ni por dónde cruzar. Sí, acabándose los vehículos, no, no tenemos recursos de nadie, el gobierno ayuda a uno con nada. El vehículo está bueno, pero acá la gente no está comprando piezas, porque se rompe la pieza aquí. Conductores aseguran que transitar por la vía se ha convertido en verdadero dolor de cabeza. La calle está muy mala, usted puede ver las condiciones, cómo están, que está desde ahí hasta, hasta como le dicen, ahí arriba, Villaverde está llena de hoyos. Los claro que sí, los vehículos están vueltos una tontería Cada rato comprando piezas sí, sí, sí. A cada rato, porque ellos trabajan la ruta Cada media hora Claro que sí, a todos y a todos los propietarios también La calle, tú puedes ver, es precaria Nosotros aquí estamos transitando por aquí Porque vivimos, vivimos cargando el escombros para tapar hoyos Si no, por aquí no pudiera pasar nadie Incluso en la calle principal, porque aquí hay un con nadie una es una escuela importante. Hay rutas y son comunitarios. Todo el mundo merece una situación que le mejore en la calle. Hacen llamado a las autoridades para resolver la problemática. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.